Hola gente de YouTube, cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpel y son recetas parodi. Y bueno, en este video vamos a hacer eh, una video reacción, o sea, una nueva video reacción en el canal eh, sobre el tema Counter Strike. Una reacción a un video que me pasó un seguidor por Instagram. Que bueno, tienen mi Instagram abajo en la descripción, así que bueno, lo tienen, vayan a seguirme de paso. Eh, Nada, me pasó este video por Instagram que ahora lo voy a ver y voy a ver qué onda. Es como una recopilación de clips bastante bizarros, por así decirlo, de Counter Strike Global Offensive. Eh, son como videos del juego, son videos de gameplays, algunos combinados con escenas graciosas de películas, otras con memes creo que también había, pero nada, eh, nos los dejo con el video y espero que les guste. Hey can you drop me out? So far rare. Ah. What the fuck you doing here, nigga? Identify yourself. Who the right. fuck are you? It's It's just what you Throw in fuck a flashback. Oh. ¡No sé si me fucking laughing? Brother? I ain't fucking laughing uh. no, sé si reír a llorar no, no, no! ¡Goey, no! Uh. El video uh. real debe no ser reporte. Uh. Bueno uh. 12 Medio bizarro eso. Ah. Es el idiota. Medio Tori. ¡No! ¿Qué va a pasar acá? Muy bien hecho está eso. Muy bien hecho Creo que es el mejor hasta el momento Me acuerdo de ese capítulo De lo que pasaba Era una palta lo que le tiraba Bueno. <tose> Inteligencia artificial. <Israel. ¿Qué? risa> ¡Ay los comandos de vos! <rêven> <ríe> <muchos> <muchos> <muchos> <muchos> Ah. ¿Qué pasó? are you running? Are you de Rusia? No, no, I'm from England, America. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Me acuerdo de ese también, y está muy bien hecho también, en ese momento creo que tenía como unas unas luces que al abrir la puerta se encendían y te resegaban, está muy bueno, muy bien hecho también, o sea... ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? no, no, no, no, no, pido o no, lo mataron? <risa> buena, eh, buena. <risa> Y soy la primera persona que y decir Esto no es correcto, esto no es No había friendly fire, nadie f***. Uno de Muy, bueno. Muy terroristas. Otro, bastante bien hecho. ¿Positive? No ¿Qué le pego al compañero? qué piola sería que, que pudiese volar así, pero realmente te mata eso. Si te explota cerca te mata. Pero estaría re bueno volar así. Ah, justo al entrar. Muy bueno, ¿eh? No. Tomá. Con la granada. ¿Qué Pará. Ah. Está el terrorista desactivando la bomba, impresionante. No me había dado cuenta hasta reciente. So bueno, a todos nos pasa eso, okay, uh, a mí me pasó. A todos nos uh, pasa. No. Eso tiene que estar evitado el sonido de los toyota no prefiero hacer ese parkour Bastante bien hecho, ¿sí? también. Qué cosa de loco. Hay algunos que son red y eh. No, no. Tiene el. Está lagueado ¿Qué Otra cosa puede ser. Buena. Con escopeta 900 de ¿eh? economía. Wow, you que esto was gonna be another video video, Well, fucked up Australia! ¡Está en la workshop. coronavirus! ¡Chip a coronavirus! Estoy complaciendo como un hoguero. ¿Qué es lo que está No, no, no. Histórico ese video. Chito. ¿Qué pasó? ¿Qué es Half life Eso, ¿no? Pero tanto tiempo a no puede ser ¿Pero no fallo? ¿Por qué? <coughs> uh, ¿Qué vas a hacer? Where. Where do I? already know where. At bomb site A and hope need backup. No, no lo compró. You don't have it. You don't have a kit, dude. What the fuck are you doing? Milagro. Pero aún así siempre compren kit, ¿eh? no no sean siempre compren kit. todo momento hay que tener me ir, no, no pueden estar lo dejo ahí ¿Qué hay problemas técnicos ahí, no? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay varios que hacen eso No ahí terminaba bueno gente hasta acá llegó el vídeo espero que les haya gustado espero que les haya gustado nada esta vídeo de reacción eh, bastante express bastante nada repentina que hubo acá en el canal y nada que me gustó bastante el vídeo que vi el vídeo que también que este vídeo que vimos recién y nada eh, bastante entretenido pero bueno no se vayan sin dejar su like acá abajo compartir el vídeo con su familia con sus amigos o con quien quieran Sigan mi Instagram, que lo tienen abajo en la descripción, ya, ya saben. Y nada, bueno, en la pantalla también lo van a poder ver ahí el nombre de usuario. Y nada, de paso, aprovechen y háganse miembros del canal si quieren, ya que la membresía es bastante accesible y los beneficios también están muy buenos. Vayan a verlos después a la página del canal. Y nada, si quieren comentar el video, coméntenlo en la última publicación de la pestaña Comunidad, del canal, bueno, o en la publicación donde tengo el, obviamente el enlace a este video, para los que no lo vieron que lo vean y si son nuevos en el canal, suscríbanse, obviamente nos vemos, hasta la próxima los quiero mucho, bye